Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, hoy traemos una replay con Sergio Un querido compañero de batallas Que hemos realizado un par de batallitas con el 277 Y esta, en esta ocasión nos toca aquí en Río de Arena ¿Bien? O... Oh, Sand River ¿No? ¿Sería? Me parece no sé. Vengo medio flojardi con el, con el English bueno, yo me veía en una posición eh, que un, un conocido streamer llamado Cuches me dijo que era muy buenarda. Así que le hice un poquito de caso y. Esperé que voy a poner la cámara de. Ahí me había puesto. Me había olvidado poner la cámara, wey. Buenarda, 549 ya al EBR. Estamos jugando en Central. Eh, la verdad que no quiero subir esta, No quería subir esta replay porque me van a robar la posición Esta posición me gusta mucho La verdad que Desde que Me, me, la, me la mostró Kuche La replay no por supuesto Si no sino guarda con las, con las malas lenguas Desde que Cuche me mostró esa, esta posición eh, Me gustó Me gustó mucho Me gustó mucho La verdad que está Está muy buena eh, mmm. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la partida en sí Por el momento es una partida bastante normalita, estamos en tier 10, claro Todo tier 10 de un lado, todo tier 10 del otro Tenemos los CBR que están pintando por allá Estos... No, ahí ese tiro malardonando pe, pe, Un tiro de, de tier 1 eh, Estoy practicando en tier 1, ni siquiera estoy haciendo el, el... ¿Cómo se dice? El cursito ese que hacés antes de entrar al WOT <risa> Bueno, ahí he decidido tomar una posición un poquito más avanzada Ahora vas a ver... Que decido avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay como una, una pequeña lomita. Y tenemos piedras que nos pueden cubrir de aquel lado. ¿Bien? Ahí que vemos. Un riquísimo... Eh, un riquísimo tiro al suelo. ¿Bien? A ver, 113 de mi vida. Muéstrate. Ahí tenemos al passion, el pattern. 113 tenés que llevarte un tiro autopuntado. No confío en mis propias manos. Fíjense que tengo el cosito en rojo Como que tengo un poquito de lag eh, Además del mental, tengo lag en el juego también Entonces como que me cuesta tengo De hecho tengo problemas con internet O sea, tenía que ir casi 1500 más de daño O sea, mirá lo que son La mala suerte que tengo en las partidas O sea, un tiro, déjame rey. Bueno, no es mi día, evidentemente no es mi día, pero eso no, no, no tiene que hacernos que bajar los brazos, ¿bien? O sea, que no sea nuestro día no, no quiere decir que hay que ser como un toro. Seguir dándole, dándole, dándole, en algún momento las partidas se va a abrir y empiezan a salir las cosas. A ver, es un 277, también estoy tirando a casi 400 y pico de metros. Eh, el indicador muestra que son algo así como unos 500 metros, más o menos, por ahí andará. Que estará el 113 o más, tal vez. Mm. Recuerden que el círculo de visión es lo que uno ve. Son 445. Fuera del círculo de visión. Puede que sea más todavía aún. Ahí está un progueto por ahí. Nos pintan. Nos pinta seguramente el STRB. Calculo yo. No sé. O alguno que ande por ahí. Me tira. Es una buena posición para mí. Porque casi el chasis eh, no, lo, no lo puede estar viendo ahí. Por la posición que lleva el STRB. Eh, ahí entre las piedrillas. Tenemos una 4005 que no me va a tirar desde allá. Es imposible. Fíjense el tema de que la ARTI está liquidada. Bien. La ARTI de ellos, digo. La GW100. La GW100. Entonces, eh, nada. El querido Sergio decide ir por C7. Eh, apoyar a los compañeros allá. 113. No le voy a tirar. Pues no, no me voy a gastar en tirarle. Sabiendo cómo está mi internet. A ver. Bueno, es... O sea, me la jugué. Dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y Dios no quiso. Entonces, ahí oh, otra vez me detecta. El 277. Que lo veo que se está moviendo. Se está moviendo porque está totalmente eh, regalado, se podría decir. Está desprotegido, desguarnecido. Porque su fuerte es cuando está atrás de todo. Ahí está. Esta se la tengo que pegar. Claro que sí. 477. Bien. 477 le hemos pegado. Por ahora llevamos 1942 de daño... 3.90 de bloqueo, que fue el tiro del STRB. Está bastante parejo. A ver, 4 eh, a... Bueno, parejo. 4 a 2, no, o sea, pero... Todavía los dos equipos tienen chances. Eh, ahí vamos 4 a 3. Ahí se aparece el STRB, que está siendo spoteado permanentemente. Sabe que yo lo tengo en la mira. Ahí le tiro y le erro. Eh, si me hubiesen salido los tiros que tendría que haber... Pero, sí, mira cómo van, que tipo se va... Eso es eh, central, olvídate es así. Con, con la internet que tengo hoy en día, es así, es lo que hay. Por eso es que no estoy streameando tanto, porque estoy luchando con la gente de, de internet, mi proveedor de internet para, bueno... Eh, que me den un servicio como Dios manda. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Eh, vuelve el 103B para estos lados. Aprovecho a darle un tirillo. Lo seguimos, lo seguimos farmeando, básicamente, porque no... no... Es una buena posición eh, en tanto y en cuanto no, no estés detectado permanentemente O sea, perma detectado. Ahí se asomó, es que ahí te detectan los Es que yo la verdad le estoy arruinando la vida Al 103 ahí, bien Además de que se la está arruinando él porque no tendría que haber Vuelto a esa posición porque tenés La zona está capturada ya. Él tendría que haberse dado vuelta ir para el lado de la base Por donde está el patón allá Tiro la fe, mirá que le miro, lo mido, lo mido, lo mido Pum, bien no se perforó el blindaje. Ahora, lo que les digo siempre, chicos. pegas un tiro, ¿no? Y vete de ahí, Rey. Te comiste 500 por pegar el tuyo. Está bien, sí. La FB te puede pegar un tiro de 1500, pero... Te, te pegó un tiro y me dio el tiempo suficiente para recargar y volver a pegarle. 2828 de daño. Seguimos con los 390 de bloqueo. Fíjense que en esta posición, tal vez, con un tanque más preciso... Eh, estaría llevando más o menos unos 4.000 de daño ya, unos 3 tiros más mínimo, el de reciente tendría que haber sido y otros un par más también eh, así que más o menos sí, unos 4.000 por ahí, aprox bueno, me quedan 12 municiones penetrantes, trato de tirarle en la parte trasera para también hacerle munición, eh, el EBR 105 metida desde aquel flanco interpreto que debe andar más o menos por D4 por ahí andará Escondidillo Me parece muy bien No, no, no, o sea Los compañeros rodean por derecha El objeto 277 Junto con la estrella de la muerte Van por aquel lado y... y... ahí va Sergio Digamos a ver que Si pueden limpiar un poquito aquel sector Ojo que tenés un Tito 4 en la base El EBR que le está dando luz Yo tengo un Jatpanzer 100 enfrente Y esta mala suerte que tengo Que es... A ver, mira, Ahí va Abajo en el chasis, ¿cuánto penetra? 258 esto Perdón, 265 Así si es de paper eso, rey Explícamela Mirá que estoy haciendo lo imposible, tardé, me comí el tiro O sea, hice todo lo que debía hacer Alguien, es más, incluso más Y ahora este tiro, le entra RNG, RNG -Sus? Bienvenido, bienvenido el RNG en nuestras vidas En la cama, mirando en la clave, justo me fijé ahí. Tú... Tuvo un ocote, como se diría acá. Como se diría en Tucumán. tú no ocote. Bueno, eso es medio cordobés. Eh... Bueno, nos queda el 705, el EBR, el Tito 4. llevamos 3.800 de daño. 523 de asistido, o sea que unos... Uh, 4.300 más o menos de combinated. Ahí tenemos al E100, que estamos ayudando a los compañeros a... A eliminarlo, le hicimos un crítico Yo calculo que habrá sido Al artillero O munición, no creo Va, no se sé, puede hacer Tendría que tener, eh, bueno, bueno, bueno Para, para, para, 705A, tranquilo Tranquilated, fíjate que el Tito 4 No me puede tirar todavía, bueno, si salgo mucho sí, pero Al techito, claro que sí Ese fue el Comandante, seguro Por más que subas cañón, no podrás Jamás podrás y ahí ya lo dejamos a punto caramelo Para que la Foch eh, Lo rodee y se coma un tiro Pepino 4x4, sí ahí va Se come un tiro de 512 Está bien, alguien tenía que tomar la iniciativa Igual le pegamos dos tiritos, bueno vamos 4712 1440 de bloqueo 929 de asistido O sea unos 5700 Más o menos, sacando cuenta en el aire 5700 de Combinado eh, aquí Sergio me dijo, bueno, voy para allá Te acompaño Bienvenido seas, brother, le dije Así que, nada Estamos aquí, es una partida que va a durar bastante Ya les, les voy avisando No voy a, no voy a spoilear nada, pero Es una partida que va a durar bastante, bastante Bueno, tenemos a, que El 50B, que se asoma ahí 447 Un hermosísimo Laurel Podríamos haberle sacado unos 600 negativamente. No, no, 447. Pero no importa, no importa. No voy a llorar, no voy a llorar. Porque voy a ir ando, eh. Deja de llorar, ando, eh. <ríe> Bueno, me está tirando también de la derecha el, el Paron, el 48 paron. Es muy rápido ese bichito. El, el EBR. Bueno, es muy rápido, no le hace que un tiempo suficiente ahí. Me quedan dos municiones, brother. Me quedan dos municiones. Eso por tirar a tantos ciegos y realmente por no pensar de que la partida de ahora iba a durar tanto como duró. Llevamos 5159 más 1700 casi, para redondear un poquito. ¡Ay, que me spotean! Guarda el Tito 4 en de costado. ¡Oh! meter una explosiva, bro. Decía que tenía que una HE porque si me llega a meter una penetrante, soy repollo. Eh... Igual te digo que como hay una pequeña lomita, una... Lo mata, por decirlo así, me cubre bastante No, no, no, el 705A que me tiene ganas Hace ratillo Yo interpreto que este es Es ahora o nunca, o me voy de acá O ahora, o no me voy jamás en la historia de la vida Porque tengo el Tito 4 de frente, que ahora ya va a estar cargando Seguramente alguna eh, penetrante Premium, supongo yo, para definir la partida Porque, a ver, en estos momentos cuando Por eso trato de irme por lo Lo más rápido que puedo Adiós, perfecto me voy, me voy, me voy, ¿por qué? Porque estoy solo en el frente Los compañeros están avanzando Por la otra línea, estaba yo solo ahí Está el 705A, me estaba tirando el Patton El EBR está por ahí, el Tito 4 O sea, fíjate que estaba hiper Mega rodeado, entonces no me conviene Digo, bueno, voy a apoyar a los compis Listo, se comieron ahí, ahora yo me quedé tranquilo ese BR era realmente lo que me estaba preocupando en demasía Porque se me podía poner tranquilamente Si el BR la pensaba bien Y se iba a ponerle a eh, lo que sería D6 más o menos Rodeándome y agarrándome la parte trasera del tanque Yo estaba en el horno Estaba en el horno porque no lo iba a detectar Lo iba a detectar una vez que ya tiró Si es que la detectaba O tal vez ni siquiera lo veía Tengo buen rango de visión Pero obviamente él es un ligero O sea, tengo todas las de parar él me hizo tirar una munición penetrante por detrás. Y ya tranquilamente me saca unos... Ponerle con suerte unos 400. Me queda 89 días. vida. Estaba realmente en el horno. Bueno, sigue peleada la partida. Fíjate que queda el 277 de este lado. Ya nuestro querido Sergio ha caído. Eh, lo lamentamos. Le haremos un... Le haremos... Eh, ¿Cómo es que se dice? Cuando hay alguien fallece, alguien muerto. Con, bueno, un entierro un con honores militares. El T-62 que se llevó a 5. Muy bien. La FB215B. La Bachat todavía sigue estando de nuestro lado. La Arty nos puede servir un montonazo. Por eso es que yo la vengo a cubrir dentro de todo. Eh, trato de rodear y de cubrirla porque es la que puede llegar a sacar a los que estén ahí. o sea Salvo el Patton que tal vez sí, es el que más se puede mover. Pero el resto lo puede llegar a sacar. El Tito4 y demás. Yo avanzo un poquito. A ver. Ahí está. Eso es lo que quería ver. Si seguía ahí. <coughs> quería ver si seguía ahí y si estaba spoteando o no. Que estaba haciendo el Tito4. Perfecto, 1 minuto 40 queda De por su lado queda el 50B, autocargador 705A, que es del estilo perfectamente de este Pero un poco más duro El pattern, el, el paron Y el tito 4 El tito 4, bien O sea, 4-4 Fíjense, este, esta es la frutilla del postre Fíjense lo que va a pasar En este minuto, ni siquiera en el minuto y medio En menos de un minuto lo que va a pasar Estamos 4 contra 4, chicos Por favor, no quise adelantar nada Porque, porque esto es, este es una genialidad y es típico, es típico de las randoms. Tenemos que usar la cabeza por el amor de Jesucristo. Los invito a que usemos todos la cabeza y pensemos, si está bien lo que pasó, no. Me potean, ¿qué hago? Me pego. Un minuto. Somos 4 contra 4 digo, bueno, ¿la puedo llegar a ganar con suerte? Raro. 4 contra 3. Bárbaro. La bachat... No sé, ¿para qué se mostró? ¿Sabes que tenés un, un caza ya? El parón, el parón que me detecta. No, ¿por qué? ¿Por qué? Soy tan desgraciado, bro. ¿Por qué? Soy tan desgraciado. Llegamos 5.100. O sea, unos 6.000, casi unos 7.000 más o menos. Eh, de combinado. Eh, quedan 34 segundos, bro. Vamos, vamos que se puede. Eh, me aparece. Mirá, mira lo que me aparece ahí. 408. ¡Ay! 408. 20 segundos, bro. 20 segundetes. Estoy haciendo la cuenta para exactamente unos 6.839 de combinado ¿eh? Estaba haciendo la cuenta no, Estaba trabado porque no puedo estar mira estoy solo, bro ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Se desintegró Se me vienen a buscar todos Me espotea al parón No, no, no, no, parón No, no, no, no Sal de aquí Me tira, se apura Él tranquilamente podría haber eh, Puesto la cara Empate, bro Pero con el empate yo acabo, Acobachado con 81 de vida este es épica, bro 81 de vida 5.159 de daño 2.230 de bloqueo 1.680 de, de asistido Lo que da un total de 6.839 de combinado Y encima 4 contra 1 termina el final Y yo acobachado para no perder ¿Pero dónde están? ¿Por qué en 20 segundos desapareció mi equipo, brother? Si no es que estaba Le Verde cazando a todos la, la Arti fue a buscar al Tito 4, pero ¿cómo la Arti va a buscar un Tito 4, brother? Por favor Y el resto de compañeros, la foto que se había ido por ahí el otro que estaba también por ahí Bueno, no importa, la cuestión es que se empató, no se perdió Me quedé acá, no, obviamente yo no quería intercambiar tiros No quería tradear con, tradear con el Patton porque no me conviene O sea, el chon está somando torretas se la puedo clavar sí Pero es más factible que venga él y me la pega Además son 4 contra 1 No sé por qué el 50B no se lanzó como perro ahí a... Como hizo el Patton eh, Pero bueno le daba la velocidad, si bajaba por el costadito En 20 segundos llegaba a buscarme, aunque sea Intentar pegarme un tirillo Pero bueno, es así, vamos eh, directamente con los resultados Chicos Bueno amigos, entonces acá estamos eh, Podemos decir que Fue un empate con el 277 Maestría tercera Creo que es disparar a matar Y no me acuerdo, de lista creo uh, Y no sé, no sé No me acuerdo, la hora que me dieron ahí eh, si alguno sabe quiénes son estos cositos Se los agradezco que me los dejen en los comentarios O no me acuerdo ahora. Bueno, como dijimos, 5159 de daño Hicimos eh, 1682 Me recolgué 1682 de asistido 2230 de bloqueo Y 3 eh, kills Bien <coughs> Y 3 kills, no, y 13 módulos ¿Qué kills? No hice ninguna kill, hice. Mentiroso. Eh, mirá, re bien, eh, R-Gol del T-62A nuestro hizo 5 kills. Hizo una. Digamos, está bien. A veces. A ver, porque uno puede decir, no, estuvo carroneando, pero está bien, o sea, está perfecto. El chance llevó 5, que. Vale, vale, perfecto. Está buenísimo. Bueno, eh, o sea, en comparación al equipo de rival, casi que duplicamos el, el, el daño de, de la mayoría. Estuvimos bien, fue una buena partida. Y, digamos, quería mostrarles también esa posición porque está, está muy buena. No me la roben. <ríe> Así que nada, le agradezco a Montana Cuche que, me, que me, me, a veces me da me ilumina un poquito con su, con su sapiencia. Pero está bueno, está bueno aprender. A ver, yo cuando subo las replays y demás cosas, no es que... O por tener un canal, no es que me las sé todas, ni muchísimo menos, soy un jugador... Hiper normalito el montón. Eh, nada más que quiero mejorar. O sea, tengo la, la, la premisa en la cabeza todo el tiempo mejorar. Y si. Y por eso me rodeo con gente que muchas veces me enseña, che, mira está bueno que hagas esto. Mejor tendrías que hacer esto. En este mapa haz o sea, que esta cosa. O con este tanque mejor te conviene esto. A veces armamos tipos salida En entrenamiento le digo, che, boludo, mirá, mostrame. A ver. Eh, ¿Tenés este tanque? Sí. A ver, vamos a entrenamiento. A ver cómo hago para penetrarlo. A ver, a ver, mostrame acá, a ver si te pego. A ver, ponete un poquito para arriba, a ver si tú. Un... O sea. Está buenísimo eso y tener gente que, que te pueda eh, Que colabore con eso Y que más le interese a la comunidad Como el caso de, bueno, no sé de, de, Con Jaro lo he hecho, con, con Alvarito también eh, Y con Cucho también por supuesto, así que nada Agradecido con ellos tres, que siempre me, me, me, me Ayudan, así que nada Voy a estar dejando abajo seguramente los canales de ellos Que más que nada están en Twitch, creo que están Por los general están en Twitch, así que se los dejo Aquí abajo para que vayan y pasen Y les echen un vistazo eh, Que son cracks jugando bueno, después, ¿qué más? Eh, perdimos créditos a los perros. Olvídate, 65.900 65 créditos perdidos. Eh, Olvídate si sí, me quedé sin municiones. Fue una partida súper, eh, súper épica. Bueno, chicos, utilicen mi código. Arriba se lo estoy dejando para que lo utilicen. Nando Capo, mi CCFAP, eh, 1020 creo que era, algo así. Eh, se los estoy dejando ya mismo. Aquí va y aquí va el otro. Ahí va. Exactamente, Nando Capo Micisev eh, Fab 1120 todavía está utilizable, pueden obtener eh, kits, pueden obtener kits eh, de, de, de, de, de lo que es botiquines, kits de reparaciones grandes, chicos, eh, descuentos en la tienda premium de hasta un 30%, 20%, 15% y 10%, o sea, buenísimo, todo un montón. Gracias a todos los chicos que han donado, como siempre, un montón infinitamente. Gracias a Sergio por haber también eh, participado de Entrenando. Así que abajo también voy a estar dejando la página si quieren participar de los cursos para lograr este tipo de partidas. Muchas gracias chicos, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.